Hola amigos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Me salgo un poco del personaje el día de hoy No vengo con bata y con gorra Como siempre eh, Les voy a comentar un poco Lo que fue una de las peores experiencias de mi vida Que fue el work and travel Yo hice work and travel En el año 2015 Hace ya más o menos 7 años Esto fue con la empresa Flip ciudadanos del mundo Y nos contrataron para trabajar En un parque que se llama Six Flags New England. Eh, esta fue una de las primeras experiencias de mi vida. Bueno, todo empieza cuando yo llegué. Cuando yo llegué había... Alguien se había suicidado ya. Un filipino se había suicidado. Por la presión. Por todos los problemas que ocurrían en estos lugares. Y pues todo el mundo estaba borracho. El día que yo llegué. Yo llegué como a las 7 de la tarde. De las 7 de la noche y todo el mundo estaba borracho y había acabado de ocurrir ese, ese suceso como unos días antes de eso para que yo llegara bueno voy a empezar por por el trabajo la verdad el trabajo es bastante difícil no entiendo por qué uno paga por esto si uno tiene que pagar por un por un trabajo pagar por trabajar pagar por un trabajo que es bastante estresante eh, son trabajos de atender gente donde uno está todo el día de pie, donde uno, pues, tiene que, que atender gente. Hay gente molesta, hay gente que no, no son los mejores clientes del mundo. Y es bastante estresante y bastante molesto. Además de eso, en este trabajo, pues, no aplicaban las normas como se debían. No aplicaban. O sea, las normas no las aplicaban bien. Eh, por ejemplo, eh. Mis compañeros, los demás colombianos, solían llegar borrachos, solían llegar en guayabados, Y pues nadie les decía nada, no había ningún problema con eso Pero yo tuve un problema y es que en cierta ocasión que no había nadie en el parque Porque estaba lloviendo Yo saqué el celular para sacar una foto a un pájaro, un supervisor se dio cuenta Y por eso me suspendieron tres días y casi me echan y... Sí, eso. O sea, a veces aplican las normas. A veces son muy serios con las normas, pero no cuando deben. También además de esto, pues... En el trabajo, pues hay... Pues, algunos comentarios racistas por ahí. Que... Ah, que si los colombianos venden droga y ese tipo de chistes pendejos. Que pues no es una gran cosa, pero poco a poco lo van molestando a uno. Además de eso, es estresante porque uno tiene que hablar en inglés todo el día. Y a veces uno entiende, a veces no entienden las demás personas lo que uno les dice. O a veces. Así, ah, hay problemas de comunicación. Entonces, es un poco estresante y ese estrés, como que va aumentando cada vez más y más y más. Por el hecho de que uno no se pueda dar a entender y uno no le entiende a las demás personas a veces. Entonces, es otro problema. Y eh, bueno, además de que el trabajo es bastante difícil, bastante pesado, llega el otro problema, es cuando uno llega a casa, porque en lugar de poder llegar a descansar, que es lo que se debería poder hacer, eh, la gente que va a estos viajes de work and Travel va con la intención, la firme intención de tomar mucho, tomar todo lo que más puedan, hacer toda la fiesta que puedan y consumir toda la droga que puedan, y eso es como lo que, lo que ellos buscan, como pasar un tiempo sin padres, para poder estar todo el tiempo tomando, todo el tiempo de fiesta, y así. Entonces uno llega y no puede descansar, y en lugar de descansar tiene uno que aguantarles la fiesta, tiene que aguantarles las borracheras, tiene que aguantarles sus estados alterados a la gente, y es algo molesto por eso, porque uno básicamente no puede dormir, tiene dos opciones, o llegar trasnochado, o llegar completamente en Guayababa a trabajar. Entonces pues eso es otra cosa que también le va sumando a la molestia Porque encima de que el trabajo es bastante estresante Uno no puede descansar bien Uno no puede descansar mejor dicho eh, Yo por mi parte pues no quería no quería participar en estas fiestas ni nada de esto Porque pues a mí no me gusta tomar, no me gusta la droga, no me gusta el reggaetón No me gusta nada de esto Entonces lo que los demás colombianos hicieron al comienzo fue... Casi que suplicarme, eso mejor dicho, eran súper insistentes con que yo fuera y que estaban muy preocupados, era lo que decían, que estaban muy preocupados y que me invitaban a fiestas solo para ayudarme, no para venderme droga ni nada de eso, solo para ayudarme. Eh, la verdad es que en esas fiestas sí había droga, sí había mucho trago y el objetivo ellos no era nada de ayudarme, era solo venderme droga y eso pues la verdad a mí solo me molestaba más el hecho de que salieran con ese tipo de hipocresías para intentar convencerme de que fuera a comprarle sus drogas una vez que se dieron cuenta que eso no funcionaba de que el hecho de rogarme y suplicarme y decirme con hipocresía que me estaban esperando para la fiesta y que eh, querían que yo fuera porque yo era muy importante para ellos y ese tipo de cosas Una vez que se dieron cuenta que eso no funcionaba y se dieron por vencidos Comenzaron a cogerme a mi enemigo público Entonces hablaban mal de mí, decían que yo era gay como si fuera algo malo Yo no tengo nada en contra de los gays pero eso era lo que decían Que yo era gay, que yo mejor dicho era lo peor, lo más malo, que yo era un lambón Que yo era mejor dicho lo peor por no ir a las fiestas donde ellos vendían droga y bueno, esa presión social es lo que, lo que mueve el work travel, esa presión por meter drogas, por andar de fiesta todas las noches, por eso eh, La convivencia con los demás es muy molesta porque el alojamiento es horrible, es un motel, es un cuarto de motel El cuarto está diseñado para dos personas pero le meten cuatro personas, así que apenas hay espacio para, para dormir no hay espacio para nada más. Eh, y en los cuartos que son para cuatro personas les meten ocho personas. Así que así estaban asinados. Encima de que uno está asignado, de que no hay casi espacio. La gente que hace las fiestas decide hacerlas en un espacio así. Y entonces pues el cuarto se comienza a llenar de basura. Porque nadie limpia. Porque... Sí, nadie limpia. Entonces el cuarto se comienza a llenar de basura, no quieren comprar una caneca porque tienen dinero para tomar todas las noches, pero no para comprar una caneca, entonces la basura la empiezan a acumular en un lado. Entonces se comienza a acumular la basura en un montón, a ese montón le comienza a salir un líquido por debajo, un líquido que huele horrible, y eh, este olor a basura lo que hace es impregnar todo el recinto, impregnar todo el cuarto, hay un solo baño para las cuatro personas, ese baño también comienza a oler, comienza a oler y a oler, a oler, porque pues está lleno de gente y pues la gente pues utiliza el baño y no lo limpian tampoco, entonces también comienza a oler bastante. Y ese olor se mezcla con el de la basura y se mezcla con el olor de la cocina, que por cierto la cocina está ahí sin nada, es un, es un cuarto que tiene cocina, sala y unas camas. Pero la sala no se usa porque pues nos meten así mucha gente. Eh, hay gente en la que no le toca cama, no le toca una cama, entonces lo que hacen es darle una cama de lata. Una cama que no tiene colchón sino que tiene como unos alambres con unos resortes. Y dormir ahí es bastante molesto porque esos alambres le tallan a uno y uno casi no puede dormir. A mí me tocó una cama de esas pero lo que hice fue tomar los cojines del, del sofá, ponerlos en la cama y así pude dormir algo eh, sí, mis compañeros de cuarto uh, ocurría muy a menudo que llegaban borrachos a medianoche a molestar básicamente a molestar a, a formar problema a vomitarse a todo, entonces recuerdo una vez que yo llegué me acosté a dormir eh, más o menos a la medianoche llegaron mis compañeros de cuarto borrachos completamente llevados eh, uno de ellos se vomitó al lado de mi cama y todo el día vómito durante toda la noche. Yo esa noche no pude dormir, fue horrible. No pude dormir absolutamente nada esa noche. Al otro día pues nos levantamos, nos fuimos a trabajar y el vómito quedó ahí. Por la noche yo le dije, mire, limpie, limpie. Y el tipo en lugar de limpiar me dijo, ah, ya vengo, ya, ya vengo, voy a ir a, a tomarme una cerveza. Y ya cuando me la tome, voy limpio. Resulta que fue y se emborrachó otra vez, llegó otra vez borracho, no limpió nada. Y, y así, durante tres días consecutivos, estuvo eso ahí, bastante asqueroso, bastante repugnante esa estancia. Eh, los empleados del motel hacían una especie de, de requisas, entraban al, a los cuartos a revisar las cosas. Y pues nunca encontraban nada, hoy pues no sé, no sé qué era lo que buscaban, porque la verdad mis vecinos vendían droga como, como si nada, y, y tenían trago de droga, lo que fuera ahí en el, en el cuarto, y la ofrecían así como si nada, y no pasaba nada. Entonces, pues, esta gente entraba, revolcaba las cosas, no sé qué era lo que buscaban, pero revolcaban la ropa, revolcaban la nevera, revolcaban todo, y luego pues se iban, cuando uno no estaba. Y uno llegaba y encontraba todo así revolcado, sí. Y pues como yo no quería vivir con esa gente y yo no quería vivir al lado del lugar donde hacían fiestas y eso, pues yo fui y me quejé allá en donde la, en donde la, en el del, del, del motel, porque era un motel. Y le dije pues que si había un cuarto para cambiar porque yo no quería vivir al lado de, de esta gente porque ellos hacían mucha fiesta todas las noches. Y no podía dormir En lugar, El tipo en lugar de decirme Si sí tenemos un cuarto O no tenemos un cuarto Comienza a hacerme una serie de preguntas Que no tienen nada que ver a Hacerme una serie de preguntas Que ni siquiera vienen al caso que. O sea el tipo llega y empieza ¿Usted es parte de un grupo terrorista? ¿Usted es parte del partido comunista? ¿Usted vende droga? Y yo no, no, nada de eso y así ese tipo de preguntas. Me preguntó hasta que si era gay. Me preguntó yo a usted... En ese momento yo me, me molesté y le dije, a usted no le importa. Mire, me da la pieza o, o no, pero... Es, es que yo no quiero ir al lado de esos tipos que están ahí haciendo fiesta todas las noches y que son muy molestos y que roban y todo. El tipo, ah, usted tiene que ir a esas fiestas. ¿Por qué no? Y yo pues no voy porque si voy Allá están las drogas, allá es donde está el trago Allá es donde me voy a volver un alcohólico, un drogadicto Entonces por eso no voy Y el tipo Ah mire Tiene que ir porque si no Usted es sospechoso y no sé qué cosas Y yo pues me molesté y le dije que si me iba al cuarto El tipo me dijo que no habían cuartos Y yo le dije pues mire entonces yo me voy Y el tipo me dijo Ah, pues si sí se va, eh, llamamos a la policía para que se lo lleven y le quiten la visa y lo devuelvan a su país. Y yo, pues llámelos, llámelos, yo no tengo miedo, llámelos. Yo creo que les va a encantar escuchar que ustedes ustedes venden droga ahí al lado de mi hijo de puta cuarto y que a ustedes no le importa y que esa gente hace lo que se le da la gana, hace fiestas todas las noches y a ustedes ni les importa. Y ustedes les permiten eso. Algo importante que vale la pena mencionar es que a nosotros nos habían hecho pagar un mes un mes no, una semana por adelantado y esa semana costaba más o menos unos 200 dólares esos 200 dólares para mí eran casi un mes de trabajo entonces era mucho dinero, era lo que me ganaba en un mes trabajando entonces por eso me decidí quedar porque me dijeron que, que si me iba esa plata se perdía ese dinero ya lo podía dar por perdido porque no me lo iban a devolver el dinero de la semana siguiente y entonces esa fue la razón por la cual me quedé más tiempo. Lo cual fue un craso error. Bueno, este lugar, ese motel ya parecía la calle de la L. Parecía la calle del Bronx, que es una olla que hay aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque estaba todo lleno de basura, lleno de borrachos. El piso de tanta gente que entraba y salía, el piso se estaba volviendo de tierra. Se estaba volviendo así, llenando de tierra. Y era horrible, era horrible el olor, era horrible todo. Entonces yo me enfermé y tuve que ir al médico. Entonces yo fui al médico y, y me cobraron tres mil dólares por quitarme un absceso, por, por drenarme un absceso. Y me querían cobrar esos tres mil dólares, yo pasé mi seguro médico. Nunca me dijeron si me cubría algo, si cuánto me cubría, si me servía, si no... Así que yo volví unos días después, resulta que nada, lo mismo. No me decían pues cuánto me, me cubría o si me iban a cobrar algo y yo pues preocupado por eso. Otra cosa también muy estresante es que eh, para pagar nos pagaban con una cuenta, una cuenta de banco, una cuenta checking, checking account. Y entonces pues los empleados del banco fueron al parque y allá nos, nos tomaron los datos para abrirnos una cuenta. Nos dijeron que nos abrían la cuenta, pero que la tarjeta nos la enviaban y que demoraba unos 3 días, 4 días en llegar al motel. Resulta que esperé y esperé y esperé, duró un mes, ya como al mes y medio por fin llegó la tarjeta. Yo estaba supremamente preocupado de que alguien se hubiera robado mi tarjeta, tuviera acceso a mi cuenta... Pudiera, porque en el parque se podía comprar cosas con la tarjeta sin utilizar la clave entonces pues yo tenía miedo de que estuvieran utilizando mi tarjeta para comprar cosas con mi dinero así no podía dormir de la preocupación no podía dormir porque en cualquier momento los vecinos se metían a robarme se metían borrachos a, a hacerme cosas entonces yo dormía con un cuchillo al lado de la almohada siempre tenía un cuchillo con una funda debajo de la almohada por si ellos se metían a, a hacerme algo a medianoche y sí. Eh, igualmente ellos se metieron y se robaron un mercado un día. Yo entré, dejé mi mercado ahí, eh, me fui a hacer otras, otras diligencias que tenía que hacer. Y pues cuando volví se habían robado mi mercado. Muy probablemente mis vecinos colombianos que eran pues los que gastaban todo su dinero en fiesta y droga. Pues en algún momento se dieron necesitados y pues lo que hicieron fue robarme mi mercado. En mi opinión no tiene que ser muy, muy miserable para pensar que se va a hacer millonario con un mercado o algo así. Muy, muy, muy miserable para robarse un mercado, un simple mercado. Si se van a robar algo, robense algo decente, algo que valga la pena, pero un mercado. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Y sí. En cuanto a los viajes... Los viajes, eh, pues no hay viajes, pues sí hay viajes, pero son viajes muy cortos. En esos viajes el objetivo es como ir, sacarse una foto y subirla a Facebook para aparentar ante los padres que, que sí están viajando, en lugar de irse a tomar y hacer fiesta y a drogarse, sí están tomando, ese es el objetivo de los viajes, sacarse una simple foto. Eh, uno llega eh, a la ciudad que sea la que haya dejado, Nueva York eh, o Boston o lo que sea, se saca la foto y se devuelve, ya, ese es todo el viaje. O sea, no hay oportunidad de de, de conocer la ciudad, no hay oportunidad de nada, de disfrutar las atracciones de la ciudad, de nada. Y además de eso, uno no vive en una ciudad de esas, uno no vive en una ciudad grande e importante. Uno vive en un pueblito, por allá alejado de todo, donde no hay nadie. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba Manchester, que va a Connecticut, y que hablaba de una ciudad que se llamaba Hartford, Connecticut. En este pueblito no había nadie. Y en la ciudad, menos esa ciudad, era una ciudad fantasma. Una ciudad que estaba casi que completamente deshabitada porque era una de las ciudades que tenía industria automotriz. Pero cuando la industria automotriz se fue de Estados Unidos, pues eh, esta ciudad se, se vació. Se volvió completamente vacía. Y pues así. Eso, eso era, vivíamos en una ciudad completamente vacía, un pueblo vacía, lejos de todo. Eh, el transporte era pues un poco difícil, había unos buses que pasaban cada media hora. Y si uno se perdía el bus, pues ya ánimos, ya le tocaba esperar otra media hora. Y así era también cansón eso. Eh, también para ir al parque, el parque quedaba lejos, el trabajo quedaba muy lejos eh, había un bus que pues era más o menos asequible y lo podíamos pagar eh, ese bus nos recogía a todas las personas que vivíamos en el motel y si uno se perdía de ese bus ya no había forma de llegar al parque ya era mejor no llegar porque pues se podía llegar en taxi pero entonces el taxi costaba lo mismo que uno se ganaba en el día costaba mucho dinero esa era la única manera de llegar al. A, esas eran las únicas dos maneras de llegar al parque: en taxi o en el bus. O si uno tenía un carro que había alquilado o algo así, lo podía utilizar. Pero usualmente no, no había esa posibilidad. Entonces, eso era también cansón, porque uno no podía ir casi a ninguna parte, uno estaba ahí. Yo me sentía encerrado en ese lugar, me sentía que no podía ir a nada. Además de eso, rodeado por esta gente supremamente molesta. Que me había cogido todos de, pues de enemigo público por no compartir su afición por la por el trago y la droga y el reggaetón y la fiesta. Y sí. Eh, eso fue, pues, como muchas de las cosas que. Esas fueron muchas de las cosas que. que, que pasaron ahí. También había gente que a la que le clavaban multas. Resulta que llegaban y se ponían a manejar un carro que habían alquilado, algún carro que habían alquilado. Y lo que hacían era manejar muy rápido como si estuvieran en Colombia. Pero no estaban en Colombia, entonces pues les ponían sus respectivas multas. Entonces eran multas de mil dólares, mil dólares. Y también pues ellos estaban bastante estresados por eso. También pues había muchos problemas de convivencia entre ellos. Y así... Entonces pues fue eso. fueron tres meses de vivir con borrachos y trabajar, llegar a aguantarle sus fiestas, su droga. Muy estresante. Al final, cuando ya me iba a venir, alguien se suicidó. Hubo otro suicidio, un segundo suicidio. Eh, sí. Y lamentablemente eso también ocurrió. Eh, y así. Entonces pues al final pues... Al final uno se vuelve a su país sin dinero, después de haber desperdiciado sus vacaciones, tres meses de vacaciones desperdiciadas, trabajando para no poder ahorrar nada de dinero, volver al país con menos dinero del que uno se fue. Y después de haber desperdiciado el tiempo en una cosa horrible, en un, en un lugar horrible, con gente desagradable y trabajando muy fuertemente para nada. Eso fue el Work and Travel, en resumen. Y bueno amigos, espero este video les haya sido, les haya informado, les haya mostrado la verdad del Work and Travel. Lo que fue mi experiencia, puede que otras personas hayan tenido otras experiencias, pero pues eso fue mi experiencia. ¿no? Eh, si su idea de, de, de vacaciones es irse a trabajar y a convivir con alcohólicos. Y drogadictos que andan de fiesta todas las noches y que no dejan dormir y que no limpian y que, y mejor dicho, irse a vivir a una olla, pues eso es decisión suya. En mi opinión, eso fue lo peor que pude haber hecho en mi juventud porque no, no saqué nada de ahí, no saqué nada de valor de ahí, solo fue una cosa horrible, una pérdida de tiempo muy horrible.